Imagínate un mundo sin flores, sin la sombra de los árboles, sin paseos por el bosque, sin campos, sin girasoles. Imagínate no volver a morder una manzana, un limón, una sandía, que de repente desaparezcan los colores de nuestros campos y de las flores. Parece una locura, ¿verdad? Ojalá fuese eso, una locura y no una realidad cada vez más próxima. El equilibrio de la naturaleza es frágil y lo único que nos separa de ese futuro gris es una pequeña minúscula criatura, la abeja. Hace 50 años, las abejas estaban por todas partes. Hemos construido y construido, cada vez somos más personas y necesitamos más campos, más frutas, más verduras, más edificios, más carreteras, más, más y más. Y es la naturaleza la que ha pagado un precio muy alto. Ya no están los campos de los que se alimentaban las abejas, y los pocos que hay las envenenan con sus pesticidas. Y si no mueren de hambre, las matan las avispas asiáticas, una especie invasora especialmente agresiva. Hemos perdido ya 90% de nuestras abejas. Tenemos un grave problema. Para cambiar las cosas, primero hay que entender quiénes son las abejas, cuál es su labor en el ecosistema y eso mismo decidí ir a averiguar. Las abejas viven en las colmenas. Cada una es el hogar de miles de ellas. Por cierto, para que estén así de tranquilas hay que rociarles con humo. Las abejas piensan que es un incendio en su colmena y están más preocupadas por proteger su miel que por picarte. Volviendo, cada colmena es una gran familia y cada abeja tiene un rol. Tiene una reina que se dedica a poner huevos. Las abejas hembras son las obreras. Fabrican la miel, cuidan los huevos y construyen el panal. Y las abejas macho, los tánganos, si son fuertes podrán fecundar a la reina, y si no, se encargarán con su aleteo de controlar la temperatura de la colmena. Las obreras salen en busca de alimento, vuelan entre 40 y 100 kilómetros al día en busca del néctar y del polen de las flores. Al coger el polen, también se les pega un poco al cuerpo y se lo llevan a la siguiente flor, polinizándola. Así tiene lugar la reproducción de las plantas, permitiendo que se multipliquen y den mejores frutos. Cuando vuelven a la colmena, empieza la elaboración de la miel. Para convertir el néctar en miel, tiene que pasar por la boca de muchas abejas, y luego se almacenan las celdas del panal, siendo estas sus reservas de alimento para el invierno. Esto es lo que hace una obrera cada día, durante su corta vida de 45 días. Este dulce manjar no es lo único que perderemos si se extinguen las abejas. ¿Qué podemos hacer entonces para evitarlo? Las autoridades deben crear leyes contra los pesticidas y empezar una campaña de exterminio de las avispas asiáticas. Pero tú, desde casa, también puedes ayudar. Sembrando flores variadas, evitando usar pesticidas, volviéndote apicultor o dejando que alguna asociación apicultora ponga una colmena en tu jardín. Y sobre todo, si encuentras una colonia de abejas en tu casa, no las mates. Llama a tu ayuntamiento y ellos mandarán a un apicultor para recogerlas y llevarlas a un sitio más adecuado.